Hola, soy Rogelio García Mora Pinto, soy arquitecto-restaurador y también tengo un gusto especial por la historia, los objetos relacionados con la historia de la bici. Y hoy les quiero platicar un poquito sobre eh, la marca Mendoza. Pero quisiera primero decir que en México, eh, México es un país que ha tenido una industria nacional muy creativa, muy productiva, es un país que ha producido grandes ingenieros, grandes inventores. Les quiero hablar de este testigo que es la bicicleta Mendoza. Eh, la bicicleta Mendoza tiene un antecedente interesante. En la Revolución Mexicana había un armero, Rafael Mendoza Blanco, que andaba con Pancho Villa y era un armero conocido, ¿no? Y era un tipo muy creativo, un tipo muy inteligente del ejército de la División del Norte, inventaban armas nuevas. Hay una muy famosa que es el RM-2, era una ametralladora que él inventó. Pero este señor ya después de la Revolución, bueno, él funda su fábrica en 1911. En México antes, el ejército mexicano se surtía de fábricas nacionales de armas. Había varias, estaba Trejo, en Puebla, en Zacatlán de las Manzanas, y estaba Mendoza. Entonces, en México se producían armas locales muy buenas, Grejo tiene una, una especie de pistola automática de 9 milímetros que está en, entre las armas más, o sea, armas de colección a nivel mundial. Sin embargo, eh, durante la Guerra Fría y después de la Revolución... Pues empezó, sobre todo en los años 60, se empezó a ver problemas con, con, con la fabricación de armas en México. Tener gente armada era ya un problema. Y en 1972 entra una nueva ley de armas y fuegos que prohíbe la, la fabricación o la restringe muchísimo. Y Mendoza se puso a fabricar bicicletas. ¿no? Eh, son bicicletas muy peculiares, son estas que vemos aquí. Entonces ahora les voy a explicar directamente sobre la bicicleta, esta historia tan bonita de las bicicletas Mendoza. Aquí podemos ver en la marca que están dos rifles, el verde, blanco y rojo de la bandera nacional y luego se ve como una llanta aquí abajo. Este escudo, que es el escudo viejo de Mendoza, pues es obviamente porque fabricaban armas, se quedó el mismo, el mismo escudo. Algo parecido pasa con las BCA eh, inglesas que tienen tres rifles, porque antes hacían armas, ¿no? Este cuadro es muy interesante porque, como los mexicanos somos más chaparritos, ellos lo que hicieron fue doblar este tubo para que pudiera alcanzar uno a estar dentro del cuadro a una altura de unos 60, o una persona más chaparrita. Pero además es que es ingenioso, o sea, realmente es un diseño muy bonito. Es un cuadro ergonómico de 24 28, o sea, si uno le cambiaba las llantas, seguía funcionando. Otra cosa padre que tiene este cuadro. Es el sistema de velocidades, que es un sistema, yo digo que reciclado, porque ya este sistema existía a principios de los, del siglo XX, por ahí de los años 20, creo que ya había unas bicicletas en Europa que tienen un sistema parecido. Pero este si uno pedalea hacia atrás va en primera velocidad y cuando uno pedalea hacia adelante entra a la segunda velocidad y uno va más rápido. Es un sistema muy chistoso porque tiene como un, una rueda libre hacia un lado y otra inversa. Entonces, si se fijan, a la hora de que uno pedalea hacia atrás, el piñón grande va hacia adelante. Y cuando uno pedalea hacia adelante, el piñón chiquito es el que da vuelta a la llanta. Pero al mismo tiempo ya que están ahí viendo, esto no es una lámina doblada así nada más. Tiene esto una curva, ¿no? estos dobleces que están aquí... Es una bicicleta muy artesanal, casi hecha a mano. Unos amigos míos que saben de armas me decían que esto era un trabajo muy de armeros, que son personas que manejan el metal de manera muy peculiar. Pues, ¿no? Porque ser una pistola pues, no es lo mismo que, que hacer un triciclo. ¿no? Entonces es una, es una pieza, yo la considero de colección porque está muy bien hecha, porque habla de un momento histórico, porque tiene este origen revolucionario de de Rafael Mendoza Blanco, haciendo armas, siendo el armero de, de Pancho Villa. Entonces tiene, un, tiene una historia, está, está cargada de historia. Después Mendoza terminó haciendo engrapadoras y perforadoras. y Yo creo que todos tuvimos un compás Mendoza en la secundaria para el dibujo constructivo, dibujo técnico. Pero tiene cosas interesantes. Por ejemplo, vean cómo aquí, por ejemplo, el chicote de los frenos, va por adentro del cuadro y sale por acá. O sea, son bicicletas muy bien hechas, o sea, estaban bien diseñadas. El, en la publicidad de la época había una cosa muy chistosa porque decían usted evita el tener que estar moviendo una palanca para el cambio de velocidades y ahorra hasta el 30% de su energía en no tener que hacer los cambios. O sea el puro hecho de, de pedalear hacia atrás hacia adelante, lo vendían como algo muy novedoso, ¿no? Aunque tenían una de carreras que sí era de desviadores. Pero se pueden ver esos detalles de muy bien hechos de, esa, de esta bicicleta, ¿no? Por ejemplo, voy a enseñarla de este lado. Por ejemplo, esta pieza de aquí es peculiar, ¿no? Si se puede ver esta parte de acá atrás, cómo está el, el empalme de las dos piezas. ¿no? Aquí se puede ver bien cómo funciona el, el sistema de cambios de velocidad. Esta pieza es muy interesante porque en el caso de, de, de, de una urbana como esta, esto servía para agarrar el reflejante pero en la, en la que era de carga sirvió para agarrar la parrilla, o sea, estaban, era un poco un cuadro con varias opciones, que es la de mujer, podemos ver que el cuadro baja más, era una tradición porque en otros tiempos, ahora parece algo común, pero en otros tiempos una mujer que usara pantalones era algo muy extraño, las mujeres estaban casi obligadas a usar falda o vestido, entonces los cuadros de mujer se hacían hacia abajo, o sea tenían esta curva un poco más pronunciada para que pudieran traer una falda, un vestido y el cubrecadenas un poquito tenía esa función también. Y aquí podemos ver estas uniones también. Aquí a lo mejor el color nos ayuda más y esta está más conservada en la parte de adelante. Aquí está el escudo Mendoza completo, el original, que si se fijan tiene Mendoza como en, en una mirilla de rifle. Y aquí están los dos rifles que tienen estas, estos paradores, que seguramente ha de ser la ametralladora eh, RM2, ¿no? que es la que lo hizo famoso, eh, encontrada ¿no? con estos paradores de ametralladora para poder estar pecho a tierra. Digo, también es bonito saber que una fábrica de armas se convierta en una fábrica de bicicletas o de artículos escolares. ¿no? La fabricación de armas nunca será algo muy bien visto, ¿no? por alguna extraña razón, estas que fueron las primeras eh, no todo era Mendoza, yo creo Mendoza tenía que comprar algunas partes a otras marcas y los rines son mercurio. ¿Cómo llega una bicicleta de estas a nosotros? Casi siempre tienes primero una referencia o vas teniendo una referencia de las bicicletas y un buen día llega a tus manos, estas dos en especial tienen historias, especialmente esta, historias muy bonitas. Esta bicicleta la estaban anunciando en un foro de internet de, de bicicletas. Y entonces alguien me dijo, oye, están vendiendo una bicicleta que yo creo que puede ser de tu interés porque es antigua. Entonces entré a este foro en Facebook y era muy porque se estaban burlando literalmente del que la había puesto a la venta, ¿no? Se burlaban de él, le decían, hombre, ¿y ese fierro qué es? Este, eh llévalo al kilo este, y el otro como que molesto el vendedor ponía oiga no es una buena bicicleta no se estén burlando de mí y se lo traían de bajada al pobre ahí bill bullying de redes sociales entonces, cuando entré yo la vi y dije no bueno seguramente mi comentario se va a perder entre tanta burla y chacota que estaba ahí de este hombre y le mandé un mensaje directo y le dije oye pues este me interesa tu bicicleta no entonces ya me le puso precio y entonces se desahogó conmigo, pues porque realmente lo habían se habían burlado mucho de él. Pues gente que no sabe de, de bicicletas de colección. Entonces ya llegamos a un acuerdo y nos vimos ahí en la delegación Benito Juárez y la llevó. Y ya, digo, yo quería saber si no era robada, ¿no? Ya teníamos algunas referencias, uno pide referencias si no, no era robada. Y este y este muchacho pues ya me contó la historia, que era de su hermano y que este, justo había ten, no le habían podido sacar... este la tijera y por eso le habían metido calor y le quemaron un pedazo de la pintura. Entonces estaba la bicicleta propiamente muy completa y, y bueno, me pareció muy chistosa la historia de cómo llegó a mis manos porque fue en un foro donde el pobre muchacho este lo este, estaba burlando de él. Y esta no, esta, esta llegó primero que la otra y esta fue en un mercado de trueque bicicletero en donde alguien la llevó y yo había visto ya muchas bicicletas Mendoza, pero ¿sabes? como incompletas, que tenían nada más el cuadro y ya les habían hecho adaptaciones, la habían soldado algo, la habían... O sea, encontrabas pedacitos de bicicletas este, Mendoza. Y cuando vi esta que la llevó alguien allá al mercado de Trueque, dije, oye, por primera vez veo una completa. Y entramos ahí en una negociación dura, pero creo que la persona que me la vendió y yo terminamos más enamorados de la bicicleta a la hora de estarla examinando y llegando a un acuerdo. Eh, pero esta fue lo que yo le llamo, ¿no? que son este, golpes de suerte. ¿no? Normalmente te encuentras las bicicletas incompletas y tienes que andarle buscando el manubrio o una pieza que le faltaba. A esta creo que solo le faltaba el sillín y ese sí se lo encontré. No sé, es como es como si de repente estos objetos te encontraron, o sea, en lugar de que tú los busques parece que ellos te encontraron a ti y, y, ven, y vienen a ti como buscando un como buscando un refugio, ¿no? un lugar en donde estar seguros y, y valorados ¿no? de alguna manera.